lo que voy a presentar, empanadas de verde, queso y carne, cebolla colorado, cebolla blanca, pimiento verde, comino, revuelvo y ya cuando está el color el achote, le coloco aquí le pongo. Este achote y grano, se le pone la grasa, que es la de chancho. Uh -huh. Entonces se pone a derretir para que coja color y este color le tiro a la olla. Estoy es menuzando dos verdes para el condume de carne que se comienza a hacer, se mueve, comienza a tiene que espesar. verde se pela se lava nada más de ahí ya lo pongo en la olla con agua y sal y la gota de limón a hervir unos 25 30 minutos cuando ya está cocido cojo los lo, o sea lo escurro y a molerse ha dicho que no salga arenoso porque cuando es arenoso se parte la empanada y no se puede hacer volverle a pasar la botella para que me quede más suave para trabajar. Este es el toque para que ya vaya con... bien amasadito. Ya me va a ver hacer. Para que también ustedes hagan un arte muy bonito. Un don que ha dado la mano de Dios. Déjenme aquí este... este individual para que no se pegue, que aquí no se puede hacer lo hago aquí se coge el bolillo la porción de masa de verde y se comienza a abrir para hacer la empanada se coge una cucharada depende de la porción que usted quiera ponerle la empanada se tapa y se va cortando, redondeando para que quede este ya sellada Voy a hacer un picle, tomate de árbol, limón, cebolla colorada, zanahoria amarilla, sal y vinagre de guineo. Se pone un guineo en una olla y que ahí estila unos 15 días y ahí se saca ese líquido. Cojo la lavo y la pico. Ahí le exprimo limón. Se le pone, depende de lo que voy a hacer del de, picle, puede ser dos limones o tres, pero aquí para mí es como dos, un limón medio, porque antes le puse uno con dos limones la continuación que es la zanahoria como un estante que voy a hacer unas tres cucharadas más o menos quito sigo la continuación con el tomate de árbol bebido con cáscara los pelos y este lo lico y lo sirno y ahí le pongo el toque, que es un poquito de vinagre. No está un poco de exageración porque va con el limón. Por otro lado, la sal. Es ser una cucharadita porque si queda muy salado se dañó el picle. El cilantro, era el último toque, que no le he picado todavía. aquí dejo para comer la carne y yo soy Alicia Benavides Murillo tengo 63 años de vivo en Bahía de Caraque y estas son mis empanadas de verde